hola qué tal amigos cómo están este, espero se encuentren muy bien mi nombre es John Mero Como eh, eh, esta vez eh, les voy a traer una serie de videos acerca de cómo crear una API en Rails 5, una API completamente funcional okay, eh, para quienes no me siguieron en, en, en mi lista eh, anterior les recomiendo que por favor se suscriban a mi canal y, <coughs> y puedan revisar este, una lista de, de video tutoriales que hice de 10 vídeos que acerca de cómo instalar Ubuntu Server 16.04 en VirtualBox utilizando eh, la instalación o, o instalando Ruby on Rails eh, servicios como Ruby on Rails como este Postgres eh, y en que están corriendo en estos momentos en, en ese servidor de hecho para esta serie de video tutoriales pues vamos a utilizar eh, esa máquina virtual que dejamos eh, allí en ese en esa en esa explicación en esa, en esa serie de, de video tutoriales este lo primero que vamos a hacer es que vamos a comenzar eh, la creación de una de una API una API es simplemente una interfaz que nos va a permitir a nosotros eh, o nos va, o va a permitir que una aplicación se comunique con eh, muchas otras aplicaciones eh, tomando como referencia eh, una comunicación que hoy en día se está utilizando muchísimo que es la, la comunicación basada en en, en en un formato de objeto que se llama json es decir la aplicación lo que va a hacer es servir json para que sea ese servicio consumido desde cualquier otra eh, desde cualquier otra eh, aplicación por ejemplo eh, pudiéramos tener una API <coughs> para nosotros eh, servir datos servir datos que van a ser consumidos por una aplicación móvil o por una página web o por, que, por cualquier otro medio entonces básicamente por eso es que se utilizan eh, la, las APIs y hoy en día las, las aplicaciones deben desarrollarse de manera modular es decir eh, el frontend eh, no debe estar unido al, al, al, al backend ¿no? y eh, el backend debe servir prácticamente o debería servir prácticamente es una API que va a ser consumida Entonces. Eh, lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar nuestra máquina virtual. Ya nosotros la tenemos instalada y configurada con todo lo que necesitamos. Y vamos a crear un proyecto nuevo. ¿no? Proyecto nuevo. Entonces, eh, ya tenemos abierto aquí nuestro VirtualBox y mandé a, a ejecutar la, nuestra máquina virtual. Esperamos a que arranque. Y vamos a conectarnos vía SSH yo ya tengo mi terminal abierta vía SSH entonces nosotros quedamos con que esta va a ser nuestro este va a ser nuestro nombre de dominio esto lo, se lo vamos a cambiar vamos a hacer eso primero de hecho vamos a hacer eso primero no lo, no vamos a utilizar my sino que vamos a utilizar otro otro nombre de dominio vamos a decirle Vim. sudo Beam, sudo vim etc host, que es nuestro archivo de hosts y lo vamos a editar Pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a editar nuestro archivo de hosts para poder eh, cambiar la configuración local eh, aquí tenemos maya.dev ya no le vamos a llamar así vamos a cambiarle, vamos a utilizar, vamos a crear un proyecto para crear una mini biblioteca entonces le vamos a llamar library library.dev que apunta a nuestra dirección 192.168.56.101 como eh, habíamos quedado en los tutoriales anteriores guardamos esto guardamos esto y ahora voy a usar el ssh y en vez de conectarme a myapp.dev voy a hacer una conexión a library library.dev simplemente lo que hicimos es que en nuestro archivo de host local vamos a apuntar eh, la dirección 192.168.56.101 a nuestro a nuestro servidor simplemente lo que hicimos fue cambiar el nombre ya no se va a llamar myapp porque myapp era una aplicación de pruebas que habíamos hecho en este caso eh, le cambiamos el nombre para que pueda eh, adaptarse a la nueva, al nuevo proyecto que vamos a crear. Le damos entrar, él no tiene registrado ese nombre en nuestra lista de hosts este, permitidos y simplemente lo que hacemos es que escribimos Yes. damos Enter. Nos pide nuestra clave. Recuerden que nuestra clave en, en, el, en, los tutoriales, en la serie de tutoriales anteriores la habíamos colocado metálica metálica y nos logueamos tranquilamente a nuestro eh, servidor local que está corriendo en nuestro VirtualBox ok, está corriendo en este momento en nuestro VirtualBox chévere eh, vamos a revisar a ver qué es lo que tenemos aquí, tenemos eh, nuestro proyecto MyApp que fue el proyecto que nosotros quedamos en, en la serie de video tutoriales anteriores y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un proyecto nuevo ese proyecto nosotros le tenemos que decir que va a ser un proyecto de Rails y que va a ser eh, un proyecto eh, que va a servir una API, nada más. O sea, es decir, nosotros no vamos a necesitar generar vistas, nosotros no vamos a necesitar generar otra serie de archivos que, que en un proyecto normal se, se, se sirven. Entonces, por tanto, tenemos que decirle a Rails que cree un proyecto nuevo de tipo API. Y vamos a utilizar eh, una serie de flags eh, o de banderas este, o de, digamos, eh, configuraciones iniciales que para crear nuestro proyecto, para decirle a Rails que no utilice este cierto, ciertos archivos. ¿no? Para crear un proyecto nuevo ya sabemos que es Rails, Rails New. El nombre del proyecto le vamos a llamar Library App. Library API api piso api se va a ser nuestro nombre lo primero que vamos a hacer es que le vamos a agregar la primera bandera <coughs> o nuestro primer parámetro que va a ser de tipo api ok simplemente para que cuando se genere nuestro proyecto él de manera eh, automática va a saber que nuestro proyecto va a ser de tipo api ok otra cosa es que no necesito los test unitarios, le digo menos "-t", que es el flag para que no los agregue. Tampoco voy a agregar los sprockets, que es eh, un sistema para la compilación de archivos de JS, eh, de Javascript y de, y de CSS. No lo voy a necesitar porque no vamos a servir vistas. Okay. Vamos a eliminar también algo que no me gusta usar, que es, que es <coughs> los Turbolinks nunca he tenido muy buena experiencia utilizándolo ¿verdad? para quienes quieran saber qué es un turbo Link, simplemente lo que hacen es, es, son los turbo links lo que hacen es google area y de manera automática les va a salir que son los turbo links o que, para que funcionan este también le vamos a decir cuál va a ser la, el motor de base de datos que vamos a utilizar y como ya, ya supimos y ya lo hicimos anteriormente es que vamos eh, a utilizar Postgres como nuestra base de datos Postgres SQL okay. una vez que ya tengamos eh, la configuración inicial le damos enter y, vamos a, y va a comenzar la instalación, esta instalación se va a tardar eh, un poquito se va a tardar un poquito mientras, mientras tanto mientras tanto yo voy a crear eh, mi carpeta de proyecto para poderla eh, anexar a mi sublime vamos a crear un nuevo una nueva carpeta, yo la voy a crear aquí en el escritorio le voy a llamar le voy a llamar esa carpeta library app porque así se llama nuestro proyecto API, perdón library API chévere y voy a abrir mientras tanto una nueva una nueva ventana de terminal Nueva pestaña terminal. Me voy al escritorio. Library API. Y voy a abrir el Sublime. Ok. Vamos a esto aquí. Y vamos a hacer. Vamos a crear una nueva conexión SFTP. Le decimos map to remote. Como ya sabemos, configuraciones iniciales. Upload un save. Cada vez que yo le dé guardar, él lo va a subir a nuestro servidor. Le colocamos true. Aquí donde dice host, vamos a utilizar library.dev, que fue el nombre del dominio que estamos utilizando, usuario bj y clave metálica. Otra cosa que vamos a, a cambiar es el, el root path donde está nuestro nuestro proyecto que está en home bj library api ok otra cosa que no quiero que me traiga cuando, cuando me haga la consulta o sea cuando me traiga los datos es este la carpeta temp tmp o sea los temporales no necesito que me los traiga guardo y yo creo que ya con esto estaría bien simplemente lo que hacemos es que es sincronizar de remoto local sync remote remote to local para que se traiga todos los archivos y si todo va bien él me debe traer todo el proyecto que se acaba de crear ok fíjense que se está sincronizando ok chévere vamos a ver si ya terminó ok ya terminó eh, otra cosa, necesitamos eh, cambiar nuestro Chrome Tab, porque resulta que eh, en el, la serie de video tutoriales anteriores, nosotros creamos un archivo ejecutable en nuestra carpeta eh, MyApp, donde va a ejecutar el, el servidor cada vez que arranque nuestra máquina virtual. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a copiar, nos vamos a copiar eh, el archivo que está dentro de MyApp, aquí aquí dentro hay un archivo que ya lo van a ver se llama service.run ok que vamos a abrirlo para que vean Voy a mostrar su contenido esto es lo único que tiene simplemente lo que hace es que va a ejecutar el servidor en el puerto 3000 y lo va a hacer eh, con, con en, en, en segundo plano pues como demonio eso es lo que tiene bueno, ese archivo nos lo vamos a copiar hasta nuestro proyecto nuevo en nuestra carpeta library app library API. chévere ya nos copiamos el archivo y otra cosa que vamos a hacer es que vamos a crear eh, vamos a cambiar el, en nuestra tabla de de, de de de trabajos en segundo plano nuestras tareas programadas es que como ya saben en los tutoriales anteriores pues ya, ya supimos cómo fue que lo configuramos, hacemos menos e nos vamos hasta la última línea y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar eh, en vez de myapp lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar por library API que es el nombre de donde está nuestro archivo de service.run library piso API listo chévere vamos hasta la carpeta ok y aquí es donde estamos todo está bien tenemos configurado nuestro nuestro sublime podemos inclusive cerrar esto vamos a traernos el archivo remoto local sí. y ven que él ya se lo trajo al service.run ok muchachos yo creo que está bien ya para este video eh, en el siguiente lo que vamos a seguir es, es que vamos a crear nuestro primer scaffold para crear nuestra nuestras tablas y eh, les voy a mostrar eh, más o menos cómo es que va a quedar, o sea, cuáles son las entidades que vamos a utilizar para nuestra pequeña biblioteca y servir nuestra API para nuestra pequeña biblioteca. Muchísimas gracias, mi nombre es John Mero Como, espero que se, que se suscriban a mi canal y si les gusta el video, pues eh, les den me gusta. Muchísimas gracias, Este los espero en el siguiente tutorial.